Both therapies that have been developed, and where we're looking at uh, possible routes for the future. So, we are anticipating um, those advances leading to the interventions. And our next perspective, our next perspective, uh, our next perspective uh, of the pharmaceutical industry, will be presented by uh, Fernando Royo from. Um, From Genzyme Foundation, and uh, he has done a lot of work, and will speak uh, to a great extent about the pharmacology of interventions among other things. Fernando. Bueno, de buenas tardes. Gracias por su asistencia en esta hora, post que siempre es un poco difícil, y gracias al comité de programas de AICOR por por invitarme a dar una de las dificultades cuando uno ya va digamos, en la última parte del, del programa y en la última parte de la sesión es no incidir en algo que ya se ha, ya se ha dicho, ya se ha mencionado. Eh, inicialmente yo pensé en hacer un enfoque digamos más de los temas más candentes en cuanto a acceso al diagnóstico, al tratamiento de enfermedades por eso ya se cubrió esta mañana excelentemente y ahora pues por ejemplo la doctora Sácaro ya ha presentado incluso alguna diapositiva de las que yo también voy a utilizar porque en el fondo estamos hablando todos de lo mismo, pero bueno voy a intentar repasar muy rápidamente y tenemos así también más tiempo para el, para el debate vamos a ver. Bueno, entre todos mis conflictos de intereses que estoy empleado por Gencime, aunque no tengo ya ninguna responsabilidad en términos de, de negocio, eh, pero lo he sido durante... he estado empleado por Gencime ahora una compañía, Sanofi, desde 1993, y lo que voy a decir aquí no lo digo en nombre de la compañía, lo digo a título estrictamente personal. El metabolismo se ha definido alguna vez como la, la esencia de la vida, ¿no? Pero la verdad es que es también un, un, un puzzle eh, auténticamente eh, un poco desconcertante. Esta es quizás el esquema más sencillo que he encontrado y lo representa como si fuera un mapa del metro y aún así sería un metro muy extenso, probablemente ni Moscú tiene un metro tan extenso. Esta es la otra diapositiva que probablemente se acerca un poco más a la realidad y no se crean, esta también es una simplificación porque la hay todavía más compleja. Eh, si aquí, por ejemplo, ustedes dirán, bueno, esto pues puede ser, no sé, detallitos, símbolos, no, no, si tomamos cualquier cuadrante y lo ampliamos, vemos que ahí hay toda una serie de reacciones bioquímicas que están teniendo lugar y ya les anticipo eh, que si hoy en día añadimos a esto el, la dimensión genómica o la epigenómica y lo que se denomina la metabolómica, probablemente de cada uno de estos cuadritos podríamos rellenar toda una tabla. Es decir, el tema es enormemente complejo. Pero bueno, mi obligación también es intentar ser divulgativo y voy a intentar hacerlo lo más, lo más simple posible. Por tanto... Una cosa que no nos debe sorprender es que cuando algo es muy, muy, muy, muy complejo, pues algo puede fallar, es normal. Basta que falle una piececita que algo va a fallar en el, en el sistema. Y eso ha llevado a que haya varios eh, miles de enfermedades raras. Probablemente es el área, junto con los, los cánceres raros, los errores innatos del metabolismo, es donde también dentro de esa variedad se han generado más iniciativas. Eh, tanto de investigación y desarrollo como de iniciativas eh, terapéuticas, y han llevado a, a, a medicamentos huérfanos. Yo creo que es interesante tomarlo entonces como modelo de cómo un mismo tipo de, de, de ámbito eh, puede ser abordado por muchas vías y cómo ha sido así a lo largo de la, de la historia. Eh... Con permiso, por tanto, de, de los bioquímicos y biólogos moleculares que, que probablemente pueda haber en la, en la sala, vamos a presentarlo algo de una forma mucho más sencilla, que ha sido también mencionado antes. Cada reacción metabólica podemos considerarla como una especie de, de cadena de producción. Tenemos primero unos, unos precursores que, por otra serie de reacciones, en el fondo habría también enzimas de por medio, pero vamos a olvidarnos de eso, eh, generan un, un sustrato. Ese sustrato pasa por una, una maquinaria, que cuando se activa, o sea, la, la enzima, da lugar a un producto. Y esto es un poco el, la esencia de cualquier reacción metabólica. Bien, ¿qué, ¿qué podemos hacer si, por ejemplo, eh, queremos reducir la cantidad, tenemos un, un exceso de, de producto? Bueno, eso es quizás lo más, eh, lo más fácil, como ha presentado antes la, la doctora Sácarov. Eh, podemos simplemente reducir el, el, el aporte de, de precursores, con lo cual se va a reducir el nivel de sustrato y con el mismo enzima tendremos menos producto. Esta estrategia es muy antigua, se ha aplicado, son fenicetonuria, lactosemia, enfermedad de orina de sal de jarabe de arce, otras muchas. Es también cierto que incluso los niveles de sustrato también se pueden regular eh, añadiendo otros elementos a la dieta que, que interfieran, o más recientemente se pueden utilizar o quelantes que, que bloquean el, los precursores a nivel intestinal. Algunos quelantes actúan a nivel plasmático, impidiendo que la enzima pueda actuar sobre ellos o más recientemente también una nueva línea que son los inhibidores de la síntesis de sustrato. En el fondo lo que estamos haciendo es adelantarnos al problema incidiendo sobre las enzimas que van a llevar, digamos que están arriba en la corriente o en esta cadena de producción, sobre, la, sobre el producto final del, del metabolismo. bien Pero mmm, si queremos regular la, la actividad de la enzima, eh, la cosa se vuelve ya un poquito más, más complicada. Siempre ha sido fácil y farmacológicamente eh, lo más sencillo, prácticamente el, el 80% de los medicamentos que existen en el, en el mercado eh, son bloqueantes o lo que llamamos antagonistas. Y de ellos, diría que ese 20% fácil, un 15% son productos biotecnológicos. Con lo cual, si tomamos solamente las pequeñas moléculas, que luego veremos lo que son, probablemente estamos hablando de más de un 90% de fármacos son bloqueantes o antagonistas y solo un 5% lo que denominamos agonistas puros. No es fácil reactivar un mecanismo tan complejo como es una enzima con una sustancia química. Sin embargo, bloquearla sí es relativamente Muy fácil. fácil. Ahora bien, eh, esta estrategia lo que ocurre es que a menudo lleva a una acumulación de, de sustrato y como casi todo en, en biología tiene un cierto equilibrio, cuando se elevan los niveles de sustrato el enzima empieza a funcionar más rápidamente, por lo cual al final acabamos teniendo otra vez una normalización de los, de los niveles y lamentablemente no es nada fácil desde un punto de vista farmacológico tradicional el, el incrementar la, la actividad de una enzima digamos que funciona de una, de una manera lenta entonces además en las enfermedades raras muchas veces lo que ocurre es que el, el enzima como tal es defectuoso ¿Eh? entonces eso nos lleva al mismo problema que teníamos antes hay una acumulación de, de substrato y hay eh, poco producto bien eh, la, estrategia más, más directa es reemplazar el, el enzima con una, una versión correcta, una, una configuración correcta del enzima y, por tanto, normalizar la, la situación. Esto se ha utilizado efectivamente ya en muchas eh, enfermedades, por ejemplo, las, las o varios fabry eh, Favri, mucopolisacaridosis, Pompe, etcétera. Sin embargo, esto es mucho más fácil de decir que de lograr. Y ahora vamos a ver un poco gráficamente el, el, el porqué. Las enzimas son todas proteínas, y son unas moléculas muy grandes y eh, muchísimo más complejas que los medicamentos digamos, de química tradicional lo que denominamos en el argot moléculas pequeñas. Tenemos aquí por ejemplo la, la molécula de la aspirina, que es una de las relativamente sencillas con un peso molecular de, de 180. Un medicamento más normal dentro de lo que sería, en cuanto a peso molecular, estamos hablando de la media aproximadamente, estaría en torno a 300, sería la penicilina G y luego les presento un, un fármaco que por circunstancias conozco bastante bien, la travetedina es un, un producto oncológico y que está en el límite prácticamente de lo que, es capaz, lo que somos capaces de sintetizar mediante procesos químicos. Eh, para la síntesis de este producto al final tuvieron que acabar interviniendo cuatro premios nobel para desarrollar un mecanismo, un, un sistema industrialmente viable de, de, de producirlo. Bien, pues ahora vamos a comparar eso con una de las moléculas que estábamos hablando antes de ser enzima para tratar la, la enfermedad de Gosset, la hemiglucerasa vemos que tiene un, uh, un peso molecular de 60.400 es decir, estamos hablando de casi 100 veces el tamaño de la molécula o una de las moléculas más complejas que, es capaz, que somos capaces de, de sintetizar y si vemos esto de tres en una representación tridimensional resulta um, quizás mucho, mucho más evidente Todavía más si lo reproducimos, esta, esta zona de aquí, es estas moléculas a la misma escala. Eh, como pueden ver, efectivamente, la complejidad de esto es, es literalmente un poco espeluznante. Bien, por tanto, como producirlo es muy complejo, caro, eh, además en muchas de estas patologías, enfermedades lisosomales, estamos dando cantidades farmacológicamente enormes. Muchos medicamentos biotecnológicos como pues, el interferón, hormona de crecimiento, se están dosificando en microgramos. Aquí estamos dando miligramos por kilo de peso del paciente. Entonces estamos hablando de miles de veces la dosis que hay que producir y administrar a los pacientes y parte de los problemas que antes comentaba el doctor Barrera eh, de anticuerpos, etcétera, se debe también a eso, a que estamos dando unas dosis enormes. Eh, tampoco es fácil el decir, no, no necesariamente queremos que estén más tiempo en plasma. En este caso, precisamente, en plasma no solamente no son activas, sino que son muy inestables. Porque al ser enzimas lisosomales, su estabilidad es óptima en pHs muy bajos. Por lo cual, lo que intentamos es precisamente lavarlas rápidamente y dirigirlas al orgánulo, donde queremos. Es, es un tema, efectivamente, que, que tiene bastante, bastante complejidad. Pero bueno, entonces se han explorado otros, otras metodologías para corregir estos, estos enzimas son métodos que ya se han, han descrito al, antes, simplemente me voy a invitar a, a explicarlos un poco gráficamente uno es estabilizar el, el enzima, digamos, si la, la corregimos en cuanto a su... su, su Digamos, configuración, puede ser configuración eh, tridimensional, puede ser el, el centro catalítico, que de alguna manera no esté suficientemente expuesto. Hablamos, son las, las famosas chaperonas que podemos estabilizar o reactivar la, la, la proteína. Sin embargo, el, el problema... Estamos ahí con el, el temblor de alguien pasando por encima. El problema de esta estrategia es que depende mucho de que eh, el defecto concreto que queramos eh, corregir. Es decir, una chaperona... Va a funcionar normalmente en unos pacientes, que pueden ser más o menos, eh, pero con un problema determinado. Si el error, el defecto en la proteína es distinto, muy probablemente esa chaperona no va a funcionar bien. Entonces, podemos tener una situación, digamos, es más o menos simbólica, donde efectivamente con determinada chaperona podemos corregir un, un enzima, sin embargo si el, el defecto enzimático es diferente eso no va a funcionar, Por lo cual tenemos que ir a una medicina muy personalizada y buscando los subgrupos de pacientes donde esa chaperona en concreto pueda ser eficaz y, y activa Bien, por último, podemos ir un paso más allá y también se ha mencionado anteriormente que es corregir las instrucciones que de alguna manera van a hacer que esa enzima, el por qué esa enzima es, es defectuosa. Y eso se, se hace, es decir, lógicamente, vamos a tener un problema en el ADN que va a dar lugar a la enzima, y lo que hacemos es con, tenemos otra vez el, el mismo problema, y con un mecanismo que no es terapia génica, que lo que empleamos es un vector, podemos corregir volver a generar una enzima esta vez sí la enzima correcta y generar otra vez una, una normalidad y volver a, a corregir la enfermedad esto se hace además de una forma en realidad habitualmente muy combinada aparte que podemos actuar no solamente sobre el ADN sino también sobre el ARN mensajero eh, otra técnica puede ser simplemente cambiar completamente la, la población celular mediante trasplante celular o combinaciones porque en muchos casos por ejemplo esta terapia génica no es posible realizarla directamente en el paciente sino lo que se hace es extraer unas células, tratar las células del paciente, corregirlas y volver a insertarlas. Digamos que hay infinidad de técnicas, pero evidentemente es todo un, un campo de, apasionante y de enorme desarrollo que probablemente en el futuro va a ser mucho más normal, mucho más frecuente y quizás aplicable también a otras muchas patologías. En definitiva, un poco la, la accesibilidad también, por dar unas pinceladas de lo que se hablaba esta mañana, la accesibilidad a los tratamientos es también muy diversa y no depende solamente de factores médicos, también efectivamente de, de elementos económicos y societarios. Eh, en muchos casos eh, el elevado precio de estos tratamientos es una preocupación para los administradores sanitarios eh, Tanto en las economías emergentes como en los países eh, desarrollados Y la verdad es que eh, cuando uno lo analiza en términos macroeconómicos Puesto que estas enfermedades son muy raras Lo cierto es que el, el impacto económico es una cuestión más de capacidad de acometer el gasto de una forma inmediata que en cuanto a poner en peligro la sostenibilidad del sistema, eh, yo tra trato mucho con gestores sanitarios y, y, y siempre les digo, no es el problema los medicamentos huérfanos, el problema será... Por un lado, el envejecimiento en zonas como Europa, y por otro, eh, tratamientos. Este año hemos tenido ya una pequeña crisis en Europa con, y en Estados Unidos, con el tratamiento de la hepatitis C, pero en el momento que puede haber tratamientos eficaces para patologías más frecuentes como Parkinson o Alzheimer. Pero en definitiva, yo entiendo que para un gestor hospitalario, para el responsable de un, una partida presupuestaria, evidentemente algunas de las cifras que se están manejando pues pueden asustar y pueden, pueden comprometer su, su, su presupuesto. Y eso es todo. espero no haberles aburrido demasiado. Thank you very much, Fernando. I think it, it, it really reflected what uh Stephanie started us on when she talked about the human genome and how we're moving from that into personalized medicine. And I think what we're looking at is uh were comments from the rare diseases community for many years. And we always felt that we uh, exemplified personalized medicine in many respects because of the very small population. So our, our, our last speaker uh, for this session is from the Seguro Popular here in Mexico. Uh, Esperanza Quiroz will give us a different perspective on rare diseases. So Esperanza.